Mira qué rico juguito que me estoy tomando este es el último del día sugieren tres por día eh, jugos verdes uh, apio en este caso espinaca y manzana verde mmm, riquísimo damos recetas también en whatsapp letter ahora nos va a explicar nuestra querida fernanda de qué se trata que es es un WhatsApp Letter es como un newsletter, como un diario digital acotado para WhatsApp, ¿sí? donde no es más de cuatro o cinco hojas y bueno, de distribución mensual en, entre tus contactos de WhatsApp y la idea es que sea fácil de compartir y de descargar y que bueno, que no, no ocupa mucho, no, no ocupa capacidad en el celular. Eh, digamos que cuando a mí me llega tu mensaje, yo no temo que al abrirlo esto tenga no. un virus. No, porque es eh. en, con formato PDF. Uh -huh. llega, entonces vos sabés que es un archivo, no es un virus. Entonces no te redirecciona una página. solamente O sea, lo abrís y ves como si fuera un archivo que querés. Muy bien, fantástico. ¿eh? Cómo manifestar lo que deseas en tu vida. Es fantástico, ¿eh? Bueno, uno necesita ser capaz de imaginar lo que luego creará. Escriben eh, mis alumnas también, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, este, okay. En este número colaboraron Elida ben Bentancol. Sí. Sí. María Quiroga. Sí. Vive Olivero. Sí. Y Fernanda de Mira, mira ¿y quién les habla? Si ¿Quién les ¿Y quién habla? les habla? Ah, mira qué lindo. ¡Qué lindo! Mira qué lindo, mami! Bueno, divino. Me encantó. La idea es que puedan compartir y así, si lo viralizan, tienen posibilidad de ganar premios. Wow, Mira, Mirá, ¿ves? Y acá tenemos esas cositas ricas también. De comida sana y los jugos. Y, y acá la tenemos a las Freire. Muy bien, me encanta, che. Bueno, muchas gracias. Este es un, el mérito de... Johnny, Jonathan Rodríguez. Bueno, perfecto. Y cualquier eh, consulta que quieran hacer, eh, la pueden hacer por acá. Este es el rinconcito de las consultas. O eh, le pueden escribir a Johnny. Se contactan contigo, Johnny. ¿Eh? Ya saben.